El mundo del tenis en el magazine de la radio, noticias locales, nacionales e internacionales, con Andrea Versalle, nuestra corresponsal. Y claro que sí, el mundo del tenis está al rojo vivo. vivo. ¿Por qué decimos que está al rojo vivo? Claro, habilitaron el fútbol y muchos tenistas hicieron manifestaciones en el día de ayer... ...en la Quinta de Olivo. No solo el tenis está al rojo vivo, sino que diferentes deportes. ¿Tienen razón? Sí, lo digo y a mi criterio, tienen toda la razón. No puede ser que habiliten un deporte sí y otro no, cuando el tenis o el remo, que lo estábamos escuchando a Suárez campeón, representa a la República Argentina y no podía entrenar. No puede entrenar. Esto es una cosa de locos. Así que, el mundo del tenis al rojo vivo, voy a presentarla a ella, Andrea Versalle, que me va a decir cómo estamos en la Asociación Argentina de Tenis y cómo está el tenis en el mundo más allá de nuestro país. Bienvenida a la tarde del magazine, a tu columna, el mundo del tenis, Andrea. ¿Cómo va? Hola, Cari, ¿cómo estás? Acá, bueno, el rojo dice? vivo, yo te acompaño. Bueno, estamos al rojo vivo porque están, la verdad, luchando, como vos bien dijiste en la introducción, ayer en la frente a la Quinta de Olivo se hizo una manifestación, eh, obviamente con todo el cuidado, eh, acerca de lo que son todos deportes individuales, porque bueno, se le dieron el ok al fútbol, pero vamos a hablar específicamente del tenis. Dos personas que juegan a 23 metros. Eh, se puse, la verdad que desde el principio la Asociación Argentina de Tenis presentó un protocolo per, protocolo perfecto en el cual se puede jugar perfectamente. Eh, ya, de hecho, ya en 20 provincias se están, se están practicando más de hace más un mes y medio, dos meses más o menos, obviamente Exacto. con la menor cantidad de casos. Pensá que son 5.000 familias eh, que están sin trabajo porque no es que cobran un sueldo, sino que dan sus clases. En el caso de las clases, con los chicos, eh, hasta dos chicos eh, van a poner diferencia, no se van a abrir espacios comunes. Y bueno, finalmente ayer manifestaron y están esperando la respuesta este, porque realmente la situación, ahí sí que estuviste que la familia Mix estuvo acertada, estamos a rojo vivo, y la verdad que los profesores y la industria del tenis y de los deportes particulares como el golf, como mi, el Remo, como vos recién mencionaste, todo necesitan trabajar, y son que, muchos los meses, y eso va a seguir para largo. Es muy injusto, yo la verdad que me hago cargo de lo que digo, no me parece no. muy injusto, muy injusto porque más allá del tenis, uno, un deportista que representa a la Argentina, que no pueda entrenar y que el fútbol, donde tiene casos, vimos los casos que hay en River Play, casos que hay en el fútbol, y sigue abierto y sí pueden entrenar. Yo sé que mueven fortuna, pero el tenis también mueve fortuna. ¿eh? Claro, en el caso de los, eh, de los tenistas que... Que ahora vamos a hablar un poquito, que van a viajar al Abierto de Estados Unidos, sí le dieron el ok para entrenar. Eh, alguno tiene propia cancha, otro le han dado un espacio previo este eh, hisopado. Eh, así que bueno, ahora te voy a comentar un poquitito de todo esto. Coincido con vos plenamente y creo que nosotros ahora nos tenemos que preparar en los deportes, en la vida misma, a una nueva vida. Claro. Entonces, este, como no vamos a poder estar un año, dos años, no podemos seguir encerrados en las casas, vamos a tener que adaptar porque hay gente que te, hay que trabajar todos los días. Entonces, eh, el que pueda hacer home office, que no sería el caso de los profesores, hace home office, pero el que no tiene que salir a trabajar, entonces bueno, va a haber que adaptar las cosas, así que esperemos que cuando hablen de la próxima, cuando se esté por cumplir la próxima, digamos, fecha de ya no sé cómo llama las cuarentenas pues ya son más 140 días eh, de este aislamiento social eh, bueno ahí seguramente van a definir si ya habilitan el tenis aparte ayer eh, frente a la Quinta de Olivos hicieron una demostración con cómo se jugaba claro. eh, que no no no no no hay contacto que cada uno tiene su pelota que el profesor eh, si da clase el único que toca la pelota es el profesor cuando uno toma clase no hay no hay chicos que alcanzan pelota eh, eh, no va, como dije antes, espacios comunes cerrados, no se van a cruzar entre sí, entran con barbijos así que bueno, espero porque sabés con todo esto que estamos pasando, además el deporte practicar el deporte genera, genera adrenalina y bueno, el fútbol ya es un tema aparte de hecho hoy las llegaron las leonas a Pinamar Sí. Eh, no tengo muchos datos o sea, Yo estuve un poquito hablando Los pinamarenses, hay unos que están de acuerdo Otros que no están de acuerdo eh, Pero bueno, calculo que les habrán hecho lo, Los hisopados, los estudios Y bueno, vamos. No, no es el deporte que yo me especializo Pero bueno, vamos a ver en qué contexto este, Llegar a llega Leona Que van a estar, me parece que en el centro en el centro deportivo ¿no? De, tal cual, en el polideportivo de, es donde el polideportivo, van a, van a exactamente. practicar Sí, y están en un hotel acá en Totoras y Júpiter. Eh, sí, llegaron. Obviamente, que bueno, hay gente que no, yo creo que están concentradas, Andrea, en un hotel que no, está cerrado no, no, no, no, únicamente. No está cerrado. Ellas. Van a ir del hotel al lugar de entrenamiento, del entrenamiento Ay, al lugar del hotel. Estoy segura que se les ha sisopado cada 48 horas. Y bueno, eh, quizás tienen la oportunidad, aunque sea de lejos, poder ver entrenar a bueno que estás Leonas son unas campeonas. Total eh, me encanta, voy a verlas, eh, imagínate. Vamos a sí ver. Es que vamos a tener si que sacar fotos también con el Zoom porque este, bueno, las tenés ahí cerca nomás. Bueno, vamos, te cuento un poquitito lo que pasó, eh, bueno, lo que pasó en el mundo del tenis, eh, internacional, eh, bueno. Recuerdan que en Palermo, Italia, se jugó el primer torneo de tenis de mujeres, WTA. Eh, había, teníamos la primera Argentina que, que, que va a ser histórica porque fue la primera... Una de, las, de o del primer partido que después de la pandemia que es Nadia Podorosca eh, jugó la Quali, ganó la Quali, llegó a la primera ronda y en la primera ronda perdió pero igual, pasó tres partidos y aparte clavó la bandera de Argentina y bueno, finalmente terminó ayer ese torneo, ganó la francesa Fiona Ferro eh, así que bueno, es la primera tenista profesional en ganar un título de digamos, en este contexto de pandemia. Eh, te cuento que, ah, ayer estaban todos, todos, festejamos como locos, perdón, el sábado festejamos como locos de cumpleaños 39 años de Roger Federer, 39 sí. años. Yo todavía... Sí. Hoy está cuando estaba preparando el, la, la, la producción para la salida de hoy, estaba recordando cuando, no hace mucho, eh, a fin de año, estuvo acá en la Argentina y obviamente con Mix estuve representando a Mix ahí en, el, en la conferencia de prensa y obviamente le preguntamos: ¿Cuándo, si va a seguir jugando al tenis? Y la respuesta de él fue muy concisa: mientras mi cuerpo lo soporte y pueda seguir, yo voy a seguir jugando al tenis. Y como dijimos genio. la semana pasada, fue el más inteligente porque dijo no, no, yo hasta el 2020 tuve una operación, ya creo que está establecido, pero hasta el 2021 dijo que no vuelve a regresar. Y yo si sería él haría exactamente. Totalmente, lo mismo. ya vivió tanto. Vi una foto tuya, un lindo recuerdo del Facebook. Y del sí, tenis argentino. De tenis argentino, sí, porque recordemos que estuvimos acá, eh, estuvimos varias veces al lado del trofeo de la Copa Davis cuando Argentina salió campeona en el 2017. Eso fue un emprendimiento, ¿sabes de quién? Eh, que, que ella no lo dice, pero tuvo muchísimo que ver. Alejandra Castiñera de Dios hizo... La Ale lo que hizo fue eh, ser parte de esta idea que, que, que gustó muchísimo a todo el mundo de llevar la copa a los distintos clubes para, de tenis para que puedan la gente acercarse, verla sacarse fotos y pasó paseó por todo el país por todo hermoso, el país, hermoso. de norte a sur. Y bueno, hoy me lo, me lo recordó y puse la foto porque la verdad está al lado del trofeo de la Copa Davis, es una maravilla. Es tal cual. Te la voy a, mirá, la voy a editar esa foto, la voy a poner acá en, en, en la <risa> bueno. página de Mix con el con el logo tan soñado tuya, que quería. <risa> toda tuya, toda tuya. Bueno, eh, pasamos, bueno, finalmente estaba Nadal juega, Nadal no juega, Nadal juega. Bueno, Rafa Nadal se bajó del abierto de Estados Unidos. Bueno, su, lo, lo que dijo fue muy lógico, que no están las condiciones sanitarias dadas para él exponerse y, eh, aparte, no, uno veía vislumbrando en sus redes sociales que, bueno, el abierto de Estados Unidos es en cancha rápida, él venía entrenando en polvo de ladrillo, yo creo que se va a inclinar para Europa, pero no va a ir a Estados Unidos, ni tampoco va a ir, bueno, Juan Martín del Potro, ni eh, y otro tenista que se dio de baja es Stamba Brinca, que es el suizo que es juega el gran amigo de Roger Federer, que siempre juegan dobles, o sea, tanto Babrinca como Del Potro y Nadal pues, eh, se han consagrado campeones en el abierto de Estados Unidos, y eh, bueno, en la cosa de Babrinca decidió, está comentando algo que llama mucho la atención, que dice que no va a jugar eh, grandes torneos, sino que va a jugar Challenger, que es una categoría más tranquila, así que no sabemos, eso es lo que se sabe de, de Stan Babrinca, Del Potro sigue muestrando entrando en sus redes sociales, el entrenamiento, bueno, entonces Nadal no va a estar en el Alberto de Estados Unidos y por primera vez en 21 años ni Federer ni Nadal van a estar, porque queda, bueno, dos de las mayores atracciones, digamos, de del tenis internacional. Eh, así que bueno, fue contundente, no se va a exponer y bueno, les quiero contar un poquitito lo que va a pasar en Estados Unidos. El 20 de agosto empieza Cincinnati y los que ya viajaron son Guido Pela y Diego Schwartzman para jugar este Master 1000. Eh, el que en condiciones muy estrictas, fundamentalmente el abierto de los Estados Unidos. Eh, él va a ser así, van a llegar los jugadores, cuando llegan tienen que esperar en el, en el lobby, no pueden subir a la habitación hasta que le hacen un hisopado rápido, hasta que le dan el hisopado. Luego, eh, una vez que tienen el resultado, que es eh, negativo, recién ahí le dan la credencial para ir a entrenar. Recordemos que va a ser sin público. Y cada 48 horas, se, eh, ellos pueden eh, le van a hacer hisopados cada 48 horas. Eh, pueden ir hasta tres personas, lo pueden acompañar, o sea que sería grupo de cuatro, con el tenista incluido. Y además... Dijeron que tienen que ir de la cancha al hotel, del hotel a la cancha. Si alguno sale del hotel o de la cancha, directamente se lo baja del torneo, se lo expulsa del torneo. O sea que... Perfecto. Es estricto. Así que bueno, eh, bueno vamos a ver qué pasa con los argentinos que se están arriesgando a... Este, ¿Cómo viajan? Esa es mi intriga, ¿no? Que viajan en un... No, no, hay Ay. algunos vuelos, hay algunos vuelos, Ay, hay no algunos sabía. vuelos. Sí, sí, sí, algunos vuelos hay, y bueno, así como va personal esencial, bueno, eh, algunos alquilaron particular, otros este, arreglaron con la aerolínea que los patrocina, así que bueno, la cuestión es que llegaron a Estados Unidos bien perfecto eh, quiero contarles a ver. Eh, bueno creo que de Estados Unidos yo le conté va a ser una bomba bueno vamos a ver lo vamos a cubrir y bueno ojalá que no haya contagiado y si también es una forma de, de, de ver digamos ya como había pasado con Djokovic con su torneo particular que fue un desastre con dos contagios esperemos que esta vez no suceda ni en el abierto ni en el Masters de Cincinnati atentos en cualquier momento en Netflix se va a un documental de Guillermo Vila Genial. por un colega al que admiro, que es un genio, que hablamos horas, eh, y un, el, Eduardo Pupo, eh, quien ha... Eh, ellos van a contar una historia porque en un momento, eh, no lo quiero espoblear, pero mírenlo porque hay algo que pasó con el ATP, que se han equivocado al ranquear a, a Guillermo Vilas y tienen que hacerle un reconocimiento, y bueno, fue toda una investigación, y la firmaron porque yo cuando hablé con Eduardo me contó eh, ya hace un año, Sí, no, el año pasado, eh, como cuando yo lo veo en la sala de prensa y me contó de que había viajado a Mónaco y habían filmado para Netflix este documental. Así que la fecha está por salir, yo ni bien salgo lo, lo voy a anunciar para que no claro. se lo pierdan. Exactamente. Jamás exactamente. lo perdería. Mira, muero por ver, <risa> por ver ese documental, ¿no? De, de no, nuestro no, no, ídolo no. total, de Guillermo Vilas, que, que obvio, recuerdo haberme levantado a la madrugada para ver. Su partidos. Pero claro, imagínate. así que bueno, eh, con un, un tema picante, con una sorpresa, bueno, ya lo dije, no, que era este, esta equivocación del ATP, que lo, lo van a reconocer por supuesto, y, eh, y bueno, lo vamos a avisar en la fanpage cuando salga, yo estoy atenta así que no se lo pierdan. Genial. ¿Y ver? Yo les voy a recomendar que busquen en YouTube un documental que, eh, que es de lo, eh, que le gusta el tenis, que hizo Guillermo Vilas y Gastón Gaudio, que fueron dos ganadores de Roland Garros que vuelven a la cancha y cuentan todas las anécdotas de de, de lo, lo, lo que pasaron y cuando salieron campeones y pasean por París y es un documental anecdótico pero que yo lo he visto como tres veces que le gusta el tenis eh, pong, me buscan Roland Garros eh, Gastón Gaudio y Guillermo Vila se aparece el documental que está patrocinada por una, una marca de autos del Leoncito y no, no se lo pierdan pero también hecha por Eduardo Pupo este, pero realmente es muy muy muy muy interesante Así que bueno, Cari, festejamos el cumpleaños de Roger. Nos pusimos a rojo vivo frente a la casa, a la quinta presidencial. Eh, contamos todas las novedades, bueno, las mujeres primeras que te, abrimos el primer torneo. Eh, y bueno, este año va a haber la, lo que va a pasar. Hablamos un poquito de los grandes íconos de Nadal y de, de Babrinca y de Roger y del Potro. Espectacular, más completo que nunca. André, genia total. Muchas gracias y seguimos, seguimos viendo a ver si baja un poquito el color del rojo. <risas> rojo, y que a ver fotos de las leonas. Vamos sí, chicas. Sí, sí, vamos por eso, vamos por eso. Y los que no se enojen los que van, porque las chicas están testeadas, sí, están cuidadas, sí. si no, no ponen un... y no, de ninguna manera, estoy segura. Segura, segura. Bueno, André, te mando un besito grande, gracias. Un beso grande para todos, buenas semanas hasta el lunes. Gracias, chau, chau. Así pasó Andrea Versace, nuestra corresponsal de lujo por la tarde del magazine. Ya venimos.